Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de y les traigo acá un método 2022, es decir, 2022 para eliminar cuenta de Google de cualquier Samsung que tenga de seguridad Kenox En este caso, amigos, les prometo que este método va a funcionar 100%. Yo acá el dispositivo este es un Samsung A12, Android 10, pero funciona para Android 11 y Android 12 también. Listo, como ustedes pueden ver, yo me doy cuenta que es Android 10 por lo la flechita que tiene acá. Android 11 viene la flecha y acá en medio entonces lo primero que tengo que hacer es conectarse a Wi-Fi Que ustedes ya saben que es algo muy importante Listo, me conecto entonces Nos conectamos a Wi-Fi gente para hacer el proceso Esto es algo muy rápido y simple Ya no tenemos que utilizar otro dispositivo Solamente tenemos que utilizar nuestra cuenta de Samsung Account Listo, ya una vez conectado a Wi-Fi Pues lo que voy a hacer es abrir lo que sería la Sunfit, La herramienta más conocida y gratuita que les dejaría que descarguen ustedes y bueno pues acá yo lo tengo, lo conecto mi dispositivo para hacer el bypass respectivo para que me bote la visita que ustedes ya saben. Listo, acá en las pestañas me voy a Android Tools, Bypass y Auto Bypass Metodos, lo doy clic ahí. Esta es una Sanfina antiguita pero si sí funciona todavía por el momento. Listo, me voy a ver y acá pues nos va a llevar hacia el navegador gente de nuestro dispositivo. Ahí como ustedes pueden ver me llevó a Google Chrome En muchos casos le llegará a YouTube todavía Bueno, aceptamos, no gracias Y listo Acá rápidamente pues vamos a buscar el este sumeto, es muy rápido gente GCM Neo esta, esta página de GCM es muy importante gente Yo siempre hago mis trabajos con este Ya que acá hay de todo gente Agradecer de antemano a esta página Y que los que pueden colaborar pues hay que apoyarlo gente Ya que esto es muy importante Listo, vamos, clic en la primera pestaña Y te va a llevar al menú más querido y más apreciado listo acá pues ya no podemos restaurar datos como ustedes saben en lo que es la copia y seguridad pero si sí podemos ya instalar la aplicación de alien Shield desde Galaxy Store que es algo muy bueno entonces lo doy un clic ahí gente en sobre la aplicación nada más y me va a llevar a Galaxy Store de Samsung acepto acá en este punto esperamos listo acá lo que voy a hacer como tú puedes ver ya Allianz probablemente ya está en Galaxy Store ya está como ustedes pueden verlo y le voy a dar instalar y abrir. Este es un método gente bastante rápido. Listo, acá me pide mi cuenta de Samsung Account. Lo voy a colocar sin ningún tipo de problema para que me funcione correctamente. Listo, ahí lo coloco entonces. Nos vamos a colocar nuestra clave. Listo, entonces acá le damos en iniciar sesión. Como ustedes pueden ver, ya coloqué todos mis datos, ¿yo? ¿sí? Y acá pues vamos a aceptar los términos Esperamos entonces ahí Nos va a pedir un código de verificación Lo damos a verificar por mensaje de texto Entonces acá Y me va a llevar un mensaje hacia mi dispositivo Que tengo el número telefónico Para hacer el proceso Esperamos entonces que nos llegue el código Gente Eso no tarda mucho Vamos a esperar para hacer el proceso Listo ya ahí coloqué el código Lo doy en iniciar y listo gente, eso sería todo entonces, acá solamente que esperar que se nos inicie sesión correctamente, ya está des descargando ahí como tú puedes ver lo que es la Alien Shell se abrirá automáticamente una vez que se instale gente, ya que esta es una aplicación que está ya en la Galaxy Store de Samsung y eso es muy importante también agradecer de antemano a gsm neo y G -Globe. bueno pues todo ellos hacen posible para que nosotros podamos hacer estos procesos listo ahí ya lo abrimos ya no es necesario como le repito hacer la copia ni restaurar datos damos próximo próximo próximo y acá vamos a iniciar con nuestra cuenta de lo que sería alianche entonces para eso vamos a colocar nuestro usuario colocamos nuestro usuario y nuestra clave Listo, muchachos. Entonces ahí lo vamos a dar en realizado. Y acá nos dice que hubo un error: que hay muchos dispositivos. Ya saben lo que tienen que hacer para eso. Lo dan en sí. En este caso, yo no puedo darle en sí, ya que eso no me va a permitir. Listo, entonces voy a hacer el truco en mi PC o si no en mi otro dispositivo, si yo deseo. Ya hice entonces borré los dispositivos. Lo doy a. No, lo doy nuevamente a iniciar sesión. Y ahí sí ya me va a ingresar. Entonces, como tú puedes ver, acá le damos en próximo. Habilitamos esta opción, no hay que olvidarse ya que es muy importante Lo activamos Nos vamos a la opción de próximo Acá activamos Kenox Obviamente si tu dispositivo no tiene esa opción de Kenox No va a funcionar este método Listo, damos próximo nuevamente Damos en próximo y terminar Listo, una vez que tenemos pues ya terminado todos estos pasos Que hemos hecho aquí a continuación Vamos a checar que administrador y que Knox esté activado de color verde. Para eso esperamos un momentico y ahí nos apareció de color verde. Nos vamos a la opción de arriba Administrador. Acá esperamos que nos cargue todas las opciones de administrador gente. Listo, acabamos el buscador. Vamos a ir al buscador entonces de la parte de arriba. Voy a escribir Mode. Yo lo encuentro con esa opción más rápida, la opción de Service Mode. Acá lo tenemos. Lo cliqueamos ahí te abre gente la aplicación vamos a recorrer hacia la izquierda acciones, actividades nos vamos a ubicar acá en actividades vamos hacia el último contamos tres hacia arriba 1, 2, 3 clicamos la tercera lo damos en abrir y acá seleccionamos MTP ADB una vez que hayamos seleccionado esa lo que vamos a hacer es borrar el FRP con lo que sería Sanfil. listo entonces y acá vamos a conectar nuestro cable USB a la computadora y lo que vamos a hacer es borrar el FRP. ¿Dónde nos vamos? lo vamos a Sanfir, Android Tools, Service y Reset FRP. La opción que tenemos ahí. Acá solamente toca, gente, lo que sería permitir la depuración. Esperamos ahí. Permitimos nuevamente. Y el dispositivo se te va a reiniciar. Ahí nos dice que es Android 10. Android 11 funciona normal, gente, ya que el método de restaurar datos ya no nos funciona. Sino que tenemos que hacerlo vía la Galaxy Store, instalando la aplicación de Alien Shade. Listo, entonces ahí esperamos que el dispositivo se nos inicie ya con la cuenta eliminada. Listo, a ver, vamos a dar en permitir. Acá bueno, ya no se nos ha iniciado, vamos a desconectar el cable. Vamos a ir acá, a ver, vamos a seleccionar este de acá. A ver que nos lleve al inicio. Bueno, en este caso nos sale la pantalla parpadeando. Vamos a esperar gente ahí. Un momento ya que eso se va a desaparecer. Listo, entonces... Ahí nos dice que no se ha borrado la cuenta, solamente toca esperar y eso fue el día de todo gente. Listo, ahí como tú puedes ver ya lo tenemos el dispositivo 50 de Google y eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dar un buen like. Nos vemos en un próximo video.